Congreso Mutacional. Si yo le propongo hacer una sanación mediante un libro, un cuento, el cual nos va a despertar distintas emociones. Y esas emociones son las emociones que tenemos que transitar. Y esas emociones son las que tenemos que sanar. Porque lo importante en el aquí y ahora es no tener mochilas, es ser libres. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com tenés que escribirte Dale.